Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Bernardo Ripoll, que es cofundador de Holded, un SaaS de gestión de micropymes, que básicamente ha roto todos los esquemas, consiguiendo en apenas cinco años crear un producto desde cero, conseguir más de 80.000 clientes, que yo de las cosas que más mola, ¿no? el, el ser capaz de escalar en clientes y aportar valor, levantar 23 millones de euros y hacer uno de los exits más importantes de nuestro país con una venta abisma que se rumorea, luego preguntaremos a ver si sacamos algo más, por un valor total de cerca unos 200 millones. Bienvenido, Bernat. Buenas, ¿qué tal por ti? Gracias. Muchas ganas de, de aprender de ti, sois unos, sois unos cracks. Y quería empezar por algo curioso, que yo no conocía, o sea, conocía la historia de Holde lo sigo desde hace tiempo, pero no conocía tu historia. Y he visto que, que, que tú empezaste antes de estar en Holde, te dedicabas a hacer snow, ¿no? Abandonaste los estudios a una edad temprana para dedicarte a, a hacer snowboard. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? ¿Cómo, cómo fue esa etapa? Eh, sí, era mi, mi anterior vida eh. Bastante divertida. Eh, yo creo que todo es, eh, empecé a programar desde muy pequeño por, porque, porque me flipaba, ¿no? No, no no había obligación, empecé a programar con siete años. Eh, yo creo de, de obsesividad, de, de que me gusta hacer las cosas y hago, para mí es una frase de Will Smith, ¿no? pero plan B distrae de plan A. Yo empecé a programar de muy pequeño y me gustaba y lo hacía como hobby y un día descubrí el snowboard y igual que me, me volqué a la programación cuando era pequeño, pues me volqué al snowboard a modo amateur. Y, y no paré, y no paré, y ahí cuando me di cuenta, pues estaba viajando e intentaba vivir de ello. Qué bueno. Sigues cogiendo la tabla ahora de después de tantos años con, con Holded o lo tienes eso abandonado? Bueno, fue pues una transición, el snowboard al final no, no es como el fútbol, no, no. Uno no puede vivir eh, de verdad de ello. Entonces al final me lo, me funcionaba bien porque yo durante la temporada de invierno pues estaba viviendo en Estados Unidos, hacía como todo el, el, el circuito anual. Eh, lo guay del snowboard es que hace frío, entonces lo que significa es que tú entrenas de 9 a 1 y a partir de la 1, pues en casa encerrado, en Austria, en Estados Unidos, donde sea, pues programando, ¿no? Y al final el snowboard salió de, literalmente salió de dos semanas en Austria, de, de muy mal tiempo, de no poder salir ni a la calle y como hacía snowboard, pues tenía otras pequeñas redes y dije, pues, pues molaría, molaría tener mi, mi facturación online, ¿no? Y salió de, de, de una tempesta de nieve, básicamente. Qué bueno, esas cosas, casualidades de la vida, ¿no? De que una cosa te lleva a la otra. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que existe alguna correlación o hay algo que hayas aplicado de, de, de lo que aprendiste compitiendo en Snow? Que entiendo que también tendrás pues, sus, sus momentos complejos a crear una empresa de alto rendimiento o no le ves eh, ningún tipo de relación. Sí, yo, yo creo que hay relación y de hecho hay, hay muchos founders y muchos founders que, han, que les han ido muy bien, mucho mejor incluso, pues yo sé el, el founder de, de Shopify, eh, se dedica al snowboard, ¿no? Hay, hay muchos fans. Yo creo que al final el, el tema de competir, el tema de ser competitivo, eh, tanto en snowboard o en, o sea, tanto en deporte, en snowboard me refiero más a un deporte de, de riesgo, eh, al final es, creo que es más un tema de, de mindset, ¿no? De, de, de, de cómo haces las cosas. Entonces, creo que la gente que, que está suficientemente loca como para dejar eh, los estudios y dedicarse a competir en algo que te rompes huesos, ¿no? O, o hacer algo, pues cuando, cuando dices, vale, pues ahora voy a hacer negocio, eh, lo haces de un, de un enfoque completamente distinto al, al de el ir haciendo, eh, que sería un poco lo, lo que nos han enseñado más a todos. Entonces, mola mucho, por ejemplo, cuando, cuando, contrato, cuando contratamos a gente, eh, muchas veces preguntamos, ¿no? cuál ¿cuáles son tu, tus hobbies? ¿qué, qué haces? ¿no? Porque buscamos esa pasión. Entonces, la competición es la, la pasión convertida en, en, en el extremo, ¿no? pero, pero creo que sí, que, creo que da un punto de, de ventaja. Desde luego tienes una forma de ver el mundo eh, de una forma un poco distinta. Oye, viendo esto, tu, tu, tus padres qué te dijeron el día que, que abandonaste los estudios y dijiste, oye, me, me voy a dedicar a, a competir en Snow. Creo que fue una evolución. ¿no? Hace mucho tiempo y no, no, creo que no estamos muy contentos. Eh, pero al final, yo nunca di, o sea, no hice un. no salté el precipicio, ¿no? O sea, al final, antes, cuando me dediqué a hacer snowboard, pues ya tenía un par de proyectos que ahora se llaman startups. Bueno, en ese momento eran páginas web con Stripe que me daban cuatro, cuatro duros e intentaba vivir de ello. Entonces, pues, bueno, hey, si estoy haciendo el snow para mí, repito, ¿no? el, el plan B distrae el plan A, entonces yo en ese momento estudiaba para hacer mis padres felices, eh, pero ya montaba pequeños proyectos y en Snowball pues, me quería dedicar, pero me faltaban horas. ¿no? Y cuando intentas hacerlo todo, pues, al final el desfocus eh, pues, te vuelves mediocre en todo. Y dije, oye, si estoy haciendo esto, pues, vale, pues focalizo. Snowball por la mañana, programación por la tarde. Eh, no les gustó al principio, pero, pero nada más. Ahora imagino que las conversaciones familiares ya son distintas, ¿no? Ya, te, ya no pueden protestar mucho. Ahora es, es más divertido, pero, pero ha sido duro, ha sido un, un buen viaje. Normal, normal. Oye, pues nos metemos ya en Holded, eh, os conocerá mucha gente porque habéis hecho mucho ruido y lo he dicho. Eh, tenéis muchos clientes, tantos que yo en mi entorno casi todo el mundo que conozco o usa o usa usado Holded. Pero por si acaso alguien no nos he... escucha, ¿qué es Holded? ¿Cómo lo definirías? Holdit es un programa de facturación online con contabilidad y muchos más eh, plugins, módulos, funcionalidades, apps, eh, para gestionar tu empresa o pyme, tanto si eres un pequeño freelancer como una empresa de 50, 80 empleados, que básicamente lo, lo definimos un poco como si fuera una pirámide. ¿no? Al final el, el, el pain, el, el problema común de todas las empresas es la facturación, ¿no? desde si eres un freelancer un autónomo de, de, de 100 empleados hasta si tienes 100 empleados o más, entonces, a partir de aquí, todo el mundo tiene que facturar. Entonces, lo que hace Holdet es que simplifica el proceso de facturación de una forma super guay a nivel de gestión de clientes, gestión de, de facturas de venta, facturas de compra. Entonces, te lo centraliza todo en la nube, aplicación mobile. Y a partir de ahí, pues, ofrecemos mil eh, verticalizaciones más. Porque, por ejemplo, si estás en el mundo del inventario, el e-commerce, la distribución online, pues, damos eh, integraciones. Si estás en el mundo de la gestión de proyectos, en temas de arquitectura, que es lo que quieres, por ejemplo, relacionar, ventas y compras en un proyecto para saber cómo evoluciona ese proyecto en concreto, pues, es como que vamos, vamos haciendo, por eso decía que era una pirámide, ¿no? Porque tú al final empiezas con la facturación, es el denominador, denominador común de todas las empresas, y a partir de ahí, pues, vas creciendo y vas evolucionando eh, dentro de los productos que te vamos ofreciendo, con lo que al final centralizas si y tienes tu, el 360 de tu empresa, tanto las ventas, las compras, los productos, eh, los proyectos, las fichas de cliente, en, en una misma herramienta que puedes utilizar con tú y con o sea, tú y, y tu equipo. Qué crisis. bueno. Que está, está muy guay. Lo, lo que decías tú antes, ¿no? Esto lo comenzaste como un side-project para ti. Eh, me puedo imaginar que al, al inicio no se te ocurría que esto iba a ser tan grande, ¿no? O sea, ¿Cuál era tu visión inicial el día que te lo empezaste a construir para ti? Yo creo que un poco la, el, el, el por qué nos ha funcionado bien ¿no? ha sido que nosotros no, no hacíamos esto por el éxito de Bisma, ¿no? O por, era un tema de veíamos que había un problema, veíamos que lo que había en ese momento no lo solucionaba correctamente bien y queríamos focalizarnos en, en, en ese punto en concreto. ¿no? Entonces nos estaba un poco igual el futuro en, en cómo iba a ser, sino que hemos ido pues, eh, problema a problema. ¿no? Al final, creo que cuando intentas... Y creo que eso también, la inconsciencia de la edad y del, y del no conocer, porque no conocíamos el mundo startup cuando empezamos, eso es una ayuda. ¿no? A veces el exceso de información pues, te empiezas a plantear. ¿no? O sea, Hostia, no escalaré, me costará fichar, los empleados son muy caros, los impuestos. ¿no? Y al final son problemas que cuando... porque al final, Montar una startup relacionalmente no tiene sentido. ¿no? O sea, tú haces tus matemáticas y dices, no, pues mejor estudio eh, ADE o estudio Derecho o estudio lo que sea, me voy a la banca privada y en 10 años habré cobrado más que la mitad de todos los exits. ¿no? Entonces creo que lo hicimos por, por inconsciencia. Una inconsciencia muy buena en este caso, que ha salido, que ha salido muy bien. Eh, Claro, tú, tú eres técnico y yo también quería preguntarte esto, ¿cómo, ¿cómo enfocas la construcción de un MVP? Entiendo lo que has dicho, ¿no? Que lo, lo, eh, al principio lo hicisteis un poco de forma más inconsciente, pero a lo mejor entre cómo lo hiciste y el aprendizaje que, que has tenido ahora, ¿cómo enfocar un MVP a nivel tecnológico para un producto que acaba siendo complejo? Porque Holder entiendo que a día de hoy es un producto tecnológicamente muy complejo. Sí, yo creo que, eh, añadiendo antes, es una inconsciencia obsesiva, ¿no? De, de buscar un problema y solucionarlo. Entonces, lo mismo en, en montar Holder, ¿no? O si sea, al final si ahora mismo eh, cogiéramos un equipo y le dijimos, vale, mira, queremos montar lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, es imposible, ¿no? O sea, al final, definición de producto, eh, roadmaps, backlogs, eh, da igual, o sea, es imposible definir Holder eh, con todas las interconexiones que hay, que hay por detrás. Entonces, lo, lo que hicimos fue empezar muy, o sea, me gusta utilizar la palabra ninja, eh, que creo que Está un poco tachada y da un poco de miedo porque todos los equipos seniors es como, no, ninja, no, no, todo documentado, todo bien, que eso está muy bien. El problema es que si tú coges un equipo de 100 personas o de 150 personas e intentas hacer holder, eh, probablemente te estamparás, ¿no? Porque al final creo que son evoluciones. Entonces, para mí, igual que cuando digo inconciencia, era en el sentido de primero vamos a hacer lo que podemos hacer hoy, ¿no? Mañana haremos, y o sea, iremos, iremos creciendo entonces en el nivel de MVP. El tema era montar primero un programa de facturación. O sea, el tema era crear facturas y enviar facturas. Ya sabemos que en un futuro lo querremos conectar con e-commerce, ¿no? Pero si en ese momento empiezas a definir cómo harás las conexiones si quieres, por ejemplo, ¿no? no sé, eh, hablando un poco más técnico, si quieres, por ejemplo, crear un módulo genérico donde eh, Shopify, Prestashop, WooCommerce o cualquier otra tool se conecte a ese módulo genérico y ese módulo genérico se conecta a Holded, ya te has perdido. Porque hacer esta definición, y ya no como founder, yo igual lo podemos hacer, ¿no? Porque somos nuestro y, y, y vivimos de nuestro producto, pero... Cuando intentas fichar un equipo que al final pues, fichas al producto, producto un tech lead, un tech ficha un equipo técnico, entonces al final pues, tienes un juego teléfono que se va perdiendo. Entonces, lo que hicimos en la MVP es, problema por problema, sin pensar y sin pensar en, no, es que no escalará, ya, ya escalará, ya lo cambiaremos, no os preocupéis, pero vamos a solucionar esto y lo de atrás, pues sabemos que existe, pero es un poco como el, el ejercicio del caballo, ¿no? Claro, qué bueno. Además entiendo que, que incluso los problemas que puedes estar visionando en esa fase luego cambian, ¿no? Es decir, cuando llegas pues a lo mejor has virado la compañía un poco y, y tu prioridad pues ya no es conectarte con e-commerce, es conectarte con otro tipo de plataformas. Sí, correcto. Por eso creo que lo importante es saber que, que o sea, al final, y, y holder por ejemplo, aún es más complicado, ¿no? Porque Holder permite hacerlo todo. O sea, es un poco sí. la, la, la gracia. Eh, creo que lo importante es focalizarte en, en qué vas a solucionar. ¿no? Es, es muy fácil perderte en feedback de clientes porque, al final, Holder es un producto eh, genérico, ¿no? Que al final verticalizamos, sí. pero el punto de entrada es genérico. Entonces, es muy fácil que, de repente, te venga un cliente de alquiler de X y es como, oye, ¿por qué no me montas un módulo de alquiler que puedo...? Bueno, ya, ya, pero si empiezo esto, el otro me pide lo otro. Entonces, lo importante es... Focalizar y saber muy bien cuál es la siguiente piedra, ¿no? Sin pensar que, porque si tú pones una piedra pensando en las tres siguientes, lo que dices tú, igual viras, entonces igual tú estabas planeando el camino hacia aquí, que eso lo que hace, es básicamente, que vas más lento, porque ya no estás montando solo esto, estás montando esto pensando en el módulo abstracto de e-commerce, por ejemplo, ¿no? Como decíamos. Y de repente igual te das cuenta que en verdad tienes que ir para arriba, poniéndolo en forma de camino. Entonces, vez a hacer una cosa que era una iteración de una semana, te has tirado tres semanas documentando, planeando y, y generando knowledge, eh, cuando de repente has migrado, entonces para mí es, es solución a, a solución. Qué bueno, Pas, pasito a pasito, que lo, que lo vas teniendo claro en, en cada momento. ¿Habéis tenido que reconstruir muchas veces la plataforma? Es decir, o, o, ¿o sí que habéis conseguido luego la forma de ir aprovechando esos módulos que habéis ido creando? Muchas veces. Eh, creo que a modo resumen. Eh, al final eran Nunca la hemos vuelto a crear desde cero. Eh, pero sí que habían muchas mejoras, ¿no? De, de pequeñas migraciones. De hecho, muchas veces en el pasado hemos tumbado, joder, una noche entera y recuerdo, por ejemplo, un verano de hace dos años de estar todo un agosto eh, casi durmiendo en la oficina haciendo migraciones de noche porque una migración bien hecha, ¿qué harías? ¿no? Pues montas un, un novedad o montas un sistema donde tienes tu, tus clientes aquí, duplicas todo, migras, compruebas que todo eso está funcionando correctamente, etc. ¿no? Pero, Volviendo al modo MVP, si hacer esto significaba tres meses más de, de proyecto como mínimo. Entonces, lo que hacíamos era, parábamos soltas a las 11 de la noche, migrábamos, eh, estábamos 6-7 horas de migración porque no teníamos más dinero para poder triplicar las máquinas. Eh, entonces, terminar la migración y estar de 6 de la mañana, eh, ver salir el sol en esta misma oficina, para ir a dormir y despertarnos aquí con pizzas, despertarnos por la mañana, empezar a ver y ver que no cuadra nada. Pues, venga, rollback, eliminarlo todo eh, y así pues, clientes por la mañana de oye, ¿me habéis tumbado? Por nada. O yo qué sé, un gente a las 4 de la mañana tengo que hacer albaranes. Si alguien lo está escuchando, eh, pues igual se siente reflejado, ¿no? Pero a la gente a las 5 de la mañana de repente todo el mundo quería hacer albaranes, y joder tumbado. O sea, eh, tenemos, tenemos varias aventuras. Pero yo creo que lo importante es mantenerlo todo muy ninja e intentar no planear tanto el futuro. Ya sé que va un poco en contra a, a en general, a como estamos acostumbrados a vivir, eh, pero como filosofía creo que es importante eh, solucionar problema a problema y no dejarse perder en en, lo que es, en cómo escalarás en tres años, porque en sí. tres años lo que dices tú es que vas a pivotar, vas a cambiar y, y tendrás un montón, sabrás, sabrás tantas cosas más que probablemente cuando tengas que hacerlo estarás mucho más educado que en un momento tan incipiente. Y creo que eso es un poco el, el pánico de, de, de por qué la gente no crea más empresas o no crea startups, ¿no? Sí. porque da, da miedo y, y, es, y, y es obvio eh porque, porque lo da. Bueno, hay mucha incertidumbre. Ah, has tocado un punto muy chulo que es el del feedback de clientes, ¿no? Que además yo creo que, que en la gestión de productos es muy complejo porque en cierta manera hay que escuchar al mercado, es decir, tienes que entender eh, el mercado pero también tienes que tener una visión clara. ¿Cómo maneja, habéis manejado el feedback de clientes para, para no acabar haciendo cosas específicas para un cliente siendo capaz de coger lo más general eh, y cómo lo combináis con vuestra visión de futuro? Siempre, eh, no sé si habéis visto el, el típico coche de Homer Simpson, ¿no? que, es el, que es como el coche perfecto para Homer Simpson, ¿no? que al final ves el típico coche y le ha puesto pues, 14.000 gadgets. ¿no? Pues siempre hemos sacado este, este GIF, este meme, eh, para evitar hacer esto. Entonces, lo que hemos hecho es eh, ser bastante eh, estrictos en, en nuestra visión, en lo que queremos hacer. Entonces, el feedback del cliente es súper importante, lo escuchamos, pero al final lo, no lo utilizamos como cliente dice "Ah, vamos a hacer A. Ah, si nuestro cliente dice A, ah, yo y mi socio Javi y el equipo nos educamos en lo que quieren los clientes y a partir de ahí buscamos una solución. ¿no? Porque al, al típico meme o la típica historia, ¿no? que no, no es nada nuevo, pero si tú hace 200 años, o no sé cuándo empezaron los coches, ¿no? le, a la gente que iba en caballo le decías, oye, ¿cuál es el próximo? Decías, no, pues un caballo más rápido, un caballo con 25 potadas. Pero nadie salió y corría ¿no? a hacer un coche. Entonces, cuando tú le preguntas un poco al cliente, el cliente está muy biased, o sea, está muy muy con, con lo que él quiere hacer. Entonces, si quieres construir el próximo coche o el próximo cohete, no es simplemente mejorar el actual, porque si no, no hubiéramos creado Holder, si hubiéramos mejorado cualquier programa eh, actual y no lo hubiéramos llevado a la nube, ¿no? Entonces, okay. es un poco en, en, entender, los no sé, o sea, al final ponerlo en el, en el cóctel y a partir de ahí, pues, eh, va saliendo el producto. Claro, es entender el problema del cliente, ¿no? No, no, no tanto la solución que te propone, ¿no? Pero entender sus dolores, su problema y a partir de lo que has dicho tú, construir lo que tú crees que es la solución que, que lo arregla. Correcto. Eh, ¿Hasta qué punto habéis sido vosotros, eh, tú y... Pues sois dos fundadores, ¿verdad? Eh, los que montasteis. Eh, ¿Hasta qué punto habéis sido owners del producto y hasta qué, hasta qué momento? Porque me da, a mí, me da a mí que durante mucho tiempo. Tanto tiempo que seguimos siéndolo. Eh, okay. Creo que Hold, it como, o sea, Hold it es un producto muy complejo. O sea, hay muchos SaaS, muchas empresas que, que no son tanto de producto. Eh, pueden ser mejores o peores, ¿no? Es eh, simplemente que tú al final puedes montar un producto perfectamente funcional eh, y vives de, de, de mejorar la parte de marketing, etc. ¿no? Eh, Hold it es una continua evolución para siempre estar en, en, encima del mercado y tener siempre el producto. Entonces, a partir de ahí, eh, no hay una diferenciación clara entre producto y negocio. Entonces, producto es algo que... Nos cuesta, nos cuesta mucho delegar. Eh, de hecho, no, aún no lo hemos hecho y, y seguimos en Holder porque nos priva el producto y, y sobre todo nos gusta por, por la libertad que nos da. ¿no? Ay, qué, ¡Qué guay! ¿Y tenéis figuras que os apoyen a esto? Es decir, ¿habéis tenido ya eh, Product Managers en el equipo? ¿Cómo gestionáis esas partes de un poquito más bajo nivel, la coordinación con el equipo técnico? Sí, al final con, con lo que hacemos con Javi es pues pensamos a, a nivel de producto qué queremos hacer, ¿no? eh, cuáles son los next steps, entonces, a partir de ahí tenemos eh, pues, el equipo de tech-productos, son unas 50 60 personas ahora mismo. Eh, se dividen en grupos de 5 o 6, entonces hay como grupos de, de expertise. O sea, al final grupos que saben, pues no sé, alguien que se, hay un equipo, squad, le llamamos, que se encarga de la parte de bancos. Otro que se encarga de la parte de inventory, que es todo lo que llamamos, ahí temas de, de tiendas online, e-commerce, etc. Eh, otros que se encargan más de la parte de facturación contabilidad. Entonces, lo que tenemos es un product owner, product manager, que básicamente se encarga de cada uno de estos equipos. Entonces lo que hacemos es nos alineamos con ellos en, en qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Ellos también nos ayudan mucho. Al final están muy, ellos están mucho más en contacto que nosotros ahora mismo con el cliente final, con el equipo de soporte de, de atención al cliente, que para nosotros es súper es importante escuchar. Eh, y luego pues tenemos una, una herramienta que tenemos ahí, por ejemplo, el feedback de todos los clientes. Tenemos un sistema de votación interno. Entonces vale, pues yo sé, las, todo lo que salga con más de 20-25 votos, eh, pues le damos consideración, ¿no? Y a partir de ahí hacemos un, una mezcla entre Cosas que queremos hacer, que los clientes ni se les pasa por la cabeza que, que vamos a ir por allí, más pequeños eh, quick wins, ¿no? Que, que le llamamos a mejoras rápidas para ir, ir montando el producto. Entonces, al final, el equipo de producto es el que baja eh, nuestras ideas. Bueno, luego viene el diseño, luego entre producto y diseño montan el, el prototipo. Entonces, a partir de ahí, tecnología dice eh, cómo vamos a montar esto no? a nivel de, de tiempos, a nivel de iteraciones eh, y empezamos a ejecución. Eh, qué, qué chulo. Con, con lo que has dicho, tenéis squads a nivel de, de producto eh, que los lleva un una persona de producto y luego hay equipo técnico. ¿Diseño lo tenéis integrado en esos squads o esta, o esta parte? ¿Cómo, cómo lo, lo tenéis estructurado? Diseño, esa es la, la, la gran pregunta. ¿no? Al final, lo mismo que en, en QA, por ejemplo, de Quality Assurance, el tema de servicio de calidad, creo que se llamaría. Eh, tenemos un montón de keywords y sé que en, en alguna otra entrevista me han, me han destrozado por, por hablar en inglés El lo intento evitar, pero cuesta muchísimo. en, en, en Normal. Este en este ecosistema. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, el equipo de, en el equipo de diseño lo que tenemos montado es, eh, es un equipo de diseño que funciona aparte. Es un equipo de diseño de cuatro o seis personas eh, y el por qué no lo queremos eh, separar es porque si, por ejemplo, eh, ponemos una persona de diseño a cada equipo, probablemente eh, terminaremos montando un Frankenstein en el sentido de que la parte de bancos será completamente distinta a la parte de facturación. ¿no? Entonces, lo que nos gusta es que el equipo de diseño funcione como equipo eh, y trabajen entre, en, en pares, en grupos, en, en decir, vale, pues oye, como prioridad de compañía, ¿no? porque al final los equipos los tenemos separados, pero el backlog es de compañía, eh, porque no tendría sentido que, por ejemplo, los próximos cuatro proyectos fueran de temas de facturación, pero como no, el equipo de facturación está liado, a, solo puede hacer eh, temas de bancos. ¿no? Entonces, eso es como una, una regla general de, de, de cesas entonces, donde repartimos la funcionalidad? Pero, en teoría, todos deberían poder tocar cualquier parte eh, que no fuera muy core. Entonces, el equipo de diseño funciona como equipo de diseño, eh, que les decimos, hey, hay este roadmap, queremos hacer esta funcionalidad, se, se alinean con producto, lo montan y a partir de ahí pues puede haber un diseñador ale, estando trabajando un mes o dos meses con un equipo, eh, luego salta y al final también les va bien porque hacer un poco de, de refrescar, ¿no? de no quedarte completamente de decir, no, y es si que yo solo pienso en bancos, porque a veces va bien mmm, las simplificaciones de ver y observar. Claro. Eh, y con todo esto que estás diciendo, ¿cómo de importante ha sido para vosotros el diseño y la, y la web? Que, es que, que yo creo que también es algo diferencial de Holder versus alternativas que había en el mercado. Y Yo creo que ha sido el factor diferencial más grande. ¿no? O sea, al final nosotros, cuando empezábamos, cuando empezábamos, habían, nosotros levantamos en la primera ronda 200.000 euros, 199, eh, para ser exactos. Y había habían players en, en España que habían levantado más de 10 millones eh, con un programa en la nube ¿no? y funcionando con mucha más gente. Entonces, era un poco de, no lo vais a conseguir, os vais a estampar. Ahí, ahí había otro en Barcelona que también había levantado más que nosotros. Y yo creo que nosotros, pues, vale, nosotros nos miramos a nuestro patio, ¿no? A, a nuestro plato y, pues, vale, ¿cómo vamos a hacer que la experiencia de usuario sea perfecta, no? Que la gente, o sea, al final creo que un, algo que nadie había conseguido antes es el, el concepto de, de amar tu rp ¿no? En, en inglés queda más bonito. Pero el concepto de amar tu rp nadie, ¿no? Era simplemente son NPS que es el tema del Net Promoter Score, eso no lo puedo traducir. Eh, que era un tema de, de cómo de contento estás con, con un producto. Eh, en el mundo del RP siempre ha sido bajísimo, ¿no? o sea, en torno al, al, al 10, 20 ¿no? sobre 100. Entonces, para nosotros fue cómo podemos, hacer? si todo el mundo tiene que facturar, cómo podemos hacer que eso sea guay, ¿no? que, que, y que no sea simplemente una factura PDF online, sino que tengas un creador bonito, que luego tengas una ficha de contacto, que puedas acceder a ver todas esas facturas, y que, tú, y que no simplemente sea la ficha de contacto de nombre, dirección y mire, ¿no? que, que tengas un poco el control entero. Entonces, siempre pensando mucho en detalles y yo creo que lo, lo más importante de Holded es que no nos gusta nada Holded. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, cuando entro en Holded eh, me horrorifica, ¿no? Entro ahí y digo, hostia, el, el, el, las herramientas son terribles, los dashboards no dan información, o sea, me, nos pasamos el día eh, hateando nuestro producto y yo creo que de ahí viene el, la mejora continua. Mm, qué bueno. Bueno, aparte, claro, como esto nace como un producto inicialmente para ti, eh, claro, no, no hay na, nada más fácil ¿no? que, que entrar y saber si a ti como usuario te gusta o no, porque es un producto hecho inicialmente para ti. Vale, vale. Eh, otra cosa interesante, al final, tú, por pues, lo que has dicho, tú tienes un background técnico, eh, pero ahora un poco el rol que habéis asumido es como de coceos. C casi una pregunta doble. Eh, ¿Cómo es el rol de coceos? ¿Os ha limitado o os ha ayudado? ¿Y cómo de importante es para un CEO o coceos como vosotros el tener el background técnico que, que vosotros tenéis? ¿Os ha aportado o os ha restado? Y, yo creo que depende del perfil y, y no creo que sea algo que tengas que ir a buscar o a evitar. ¿no? O sea, al final, el, el, el por qué yo monté esto y, y nos pusimos como coceos con Javi es porque yo al final yo tenía un background técnico, pero nunca he tenido la educación. O sea, yo nunca he trabajado en un equipo técnico ni he tenido la educación. Yo al final montaba proyectos de, de cero y tenía pues, un, no sé, pues una empresa de GPS, una empresa de gestores de, de listas, eh, trabajaba como freelancer, esto estoy hablando cuando tenía 15, 16 años. Entonces al final yo para mí era, yo montaba soluciones completas. ¿no? Entonces cuando, cuando monté Holdet al principio y, y luego eh, pues, bueno, al final la historia es que yo monté Holdet a modo muy MVP, Javi me contactó por Facebook, él tenía una empresa muy grande de retail y dijimos, o sea, esto tiene sentido. Eh, vamos a probar, ¿no? Y en ese momento, pues, él cerró su empresa, yo dejé de hacer Snowboard y ahí es como salió. Entonces, al final, éramos dos perfiles muy compatibles, muy, o sea, muy com, eh, compatibles en el sentido de que nos complementábamos muy bien, esa era la palabra. Eh, yo llevaba más toda la parte de producto, t y eh, yo llevaba más la parte de, de gestión de empresa, eh, marketing y pensar, pero al final, la idea de producto, el que queríamos hacer, eh, era conjunta, ¿no? Con lo que al final, pues, fue una evolución, ¿no? no fue un busco un coceo o yo, por ejemplo, no sé hacer. Al final creo que luego todas las partes más específicas las tenemos completamente delegadas, eh, pero creo que fue un combo, ¿no? Creo que han habido bastantes otros combos en, en Barcelona mismo de empresas que han funcionado muy bien y creo que es algo que no tienes que buscar ni evitar, ¿no? Simplemente pues si te cuadra y tú eres un perfil súper compatible con otra persona que podéis encargaros de dos cosas distintas, eh, pues tiene sentido. Y la otra es que nunca nos ha importado. Eh, creo que el tema del CEO, co-CEO era algo que les importaba a los investors y tal, y siempre era como: a nosotros nos funciona de puta madre, en el sentido, perdón. Eh, nos funciona bien porque al final era: yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, y entre los dos nos encargamos de la compañía, ¿no? eh, Creo que en, un, en una empresa que no hubiera sido tanto de producto, que hubiera sido más de comercialización, pues igual no hubiera tenido sentido, ¿no? Pero en, en una empresa de tan producto, eh, nos ha funcionado. Claro, tiene todo el sentido. ¿Y alguna vez os ha, ha supuesto alguna pega para algún inversor? Es decir, ¿algún inversor os ha dicho, oye, pues por ser coceos no lo veo bien o algo? Que, creo que fue muy, eh, muy al principio que era un poco de, lo veían overwhelming, era como... ¿no? Pero al final, eh, igual de o sea, igual de, de mal veo que una empresa de tres personas haya un CEO, un CTO y un CSEO, ¿no? O sea, al final, eh, entonces cuando ya nos venía un inversor con, con problemas de CES, era, bueno pues igual no eres todo el inversor, ¿no? Porque ah. si, si ahora mismo que somos cuatro personas... Estamos, en verdad, lo que tendría que preocupar es qué estamos haciendo, ¿Qué, qué, cómo, o sea, cómo pasamos el día a día, cómo crecemos, cómo, cómo evolucionamos el producto, ¿no? que Creo que es algo que en el mundo de la inversión aún no se hace suficiente, al menos en sobre todo en, en, en early stage, ¿no? En, al principio. Entonces, la, la gente que yo nos venía por cómo lo he vestido, eh, que me, me pasó, eh, o, o, cómo, o porque éramos dos Cs y yo no era CTO, porque al final. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué importa? ¿no? Porque al final, CTO de que un equipo de una persona o CO de un equipo de dos personas era, era un poco ridículo. Entonces, siempre que nos han atacado por ahí, hemos, hemos cambiado de puerta. Bueno, qué bien, al final es selección natural. Oye, pues no, no encajas con cómo con, vemos nosotros el mundo, que también, también importa. Eh, sí. ¿Cómo has ido contratando tú a nivel técnico? Eh, porque claro, es uno de los grandes retos, eh, sobre todo a día de hoy. ¿Qué, ¿Qué has buscado, actitud o aptitud y has buscado generalistas o especialistas? Um, que creo que hemos tenido pases, ¿no? Cuando empezamos Holded eh, teníamos un equipo um, muy, o sea, un equipo junior mid, um, que creo que, había, que, que era lo que encontramos en ese momento, ¿no? También porque el perfil más senior um, aporta unas cosas eh, buenas y malas, ¿no? Y igual que un perfil eh, mid, junior mid, que también aporta unas cosas buenas y malas. Eh, digo buenas y malas que, por ejemplo, un, un, alguien eh, mid que está aprendiendo, pues probablemente... Eh, tienen muchas más ganas de comerse el mundo, ¿no? Un perfil de 40 años que lleva 15 trabajando, eh, pues te ha aportar mucha más serenidad, estabilidad, sabes que puedes confiar eh, y sabes que las cosas van a salir, pero a, a otro ritmo. Entonces, creo que ha sido una evolución de perfiles eh, y de, sobre todo de, de ayudar a crecer a mucha gente que, que hay, tenemos a mucha gente que sigue con nosotros desde el principio, mucha gente que, que se ha ido, no ha funcionado, no, no ha habido encaje eh, y creo que es una evolución. Y ahora mismo tenemos un mix de entre... Perfiles más eh, más leads, ¿no? Más de, de, de dar conocimiento y luego perfiles igual más killers de decir, vale, tengo este título, lo quiero sacar mañana, ¿no? Eh, y lo que buscamos sobre todo es gente que quiera hacer producto. Eh, creo que cuando se contrata es súper complicado. Estamos en un momento donde contratar a técnicos es eh, terrorífico y eh, intentar ser lo más transparente que pueda, eh, pero pero cuesta mucho encontrar gente que quiera hacer producto. ¿no? O sea, al final, eh, yo, yo, yo puedo entender, ¿no? el, el, soy un técnico, llevo 15 años, ahora solo me apetece montar eh, no sé, eh, cohetes a la luna, ¿no? pero pocas empresas mandan cohetes a la luna. ¿no? O sea, Nosotros eh, hacemos programas de facturación, que ostia, eh, si piensas en el cliente, es la hostia, estamos ayudando a miles y miles de, de empresas aquí, aquí en España y algunas fuera de España. Eh, entonces intentamos buscar gente que, que crea en esta misión y que venga en esto, ¿no? y que si en vez de programas cohetes a la luna te toca hacer una migración de WordPress, eh, a nadie le gusta hacer una migración de WordPress. Pero se tendrá que hacer eh, y si quieres montar cohetes en la luna, pues igual esta nuestra empresa y esto es lo que intentamos dejar muy claro al principio. Y a partir de ahí, pues obviamente intentamos eh, apostar por nuevas tecnologías, que todo sea lo mejor, que haya un buen ambiente, pero esto es muy importante. Porque si no al final eh, terminas, haciendo, terminas teniendo equipos súper grandes y le ha pasado a muchísimas empresas de aquí a Barcelona y a, igual a nosotros también nos ha pasado, lo que pasa es que hemos sabido reaccionar a tiempo, eh, de que empiezas a hacer tecnología y dices, hostia, llevo seis meses sin hacer funcionalidad para el cliente, ¿no? Eh, y eso es súper frustrante. Y tanto para Javi como para mí, que nos encanta estar en Holdet y, y nos flipa lo que estamos haciendo, pues cuando de repente tenemos ideas que no podemos llevar a cabo, eh, entonces lo que intentamos hacer es contratar a gente que cuando tenemos una idea nueva, nosotros, ellos o quien sea o el cliente X, eh, pues les flipe pensar en que, joder, esto podría estar aportando valor, ¿no? Entonces vamos a montar esto de la forma más eh, fácil pero bien hecha posible. Eh, qué, qué chulo, mola esa ilusión que tenéis por seguir construyendo. Has dicho una cosa chula que es el tema de tecnología, ¿no? que eh, yo creo es un, un tema complejo siempre en las, en las startups, que es las nuevas tecnologías, nuevas tendencias atraen un poco al talento, pero por otro lado también genera pues, más complejidad a veces para encontrar perfiles en, en el mercado. Eh, yo me acuerdo hace años el tema Ruby, por ejemplo, Ruby on Rails que se puso muy de moda y luego costaba mucho los perfiles. ¿Cómo, decide, ¿Cómo decidís vosotros el stack tecnológico que vais a usar en función de este tipo de cosas? Intentamos oír un poco de, de las trends del mercado, eh, sobre todo porque estos programadores que siguen trends eh, está muy bien. El problema es que las, la, moda es, la moda pasa de moda, ¿no? En el sentido, esto es lo mismo que pasa en la, ropa de, en, la, en la ropa, ¿no? Que ahora se lleva el amarillo y luego no se lleva. Eh, pues va a ser lo mismo, tú podías estar en Angular y de repente Angular pasa de moda, entonces es React, React eh, ahora parecía que no, ahora es View, luego de View vuelve a React, ahora sale Flutter, entonces como nos pasamos el día así, lo que no podemos hacer como empresa es cambiar de stack cada dos días, porque te, vuelve, te vuelves loco, ¿no? Y al final es donde empiezas a hacer tecnología en vez de hacer producto, porque al final si el frontend me lo vas cambiando de aquí a allí, eh, es que cuando, se, cuando te, lo tengamos en Flutter, nosotros eh, cuando lo tengamos en Flutter, si fuéramos a Flutter, no es el, no es el caso, y seguro que está muy bien. El problema es que luego que viene, ¿no? Entonces, súper importante, vuelvo al, al, al, al perfil que fichamos en qué tienen cabeza, ¿no? O sea, que quieren hacer producto y hacer producto, vuelvo en... Not, y cuando digo hacer tecnología ya no hablo de backends complejos, hablo simplemente de migraciones infinitas de, de frontend Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una parte... Eh, la mayor parte de Core está en PHP. Sabemos que no es el, el, el lenguaje más sexy del mundo, pero es el nuevo funcional que nos permite ir rápido, eh, que podemos fichar y, al final, eh, para nosotros es una tool, ¿no? O sea, no... Eh, no, es que solo quiero programar en Go eh, de la última versión. Es que no funcionarás. Es que esos perfiles funcionan para un cierto tipo de proyectos. Para nuestro, eh, que queremos hacer producto, no funciona. Entonces, tenemos muy claro cuál es el stack. Estamos orgullosos de cómo, de cómo lo hemos montado. Tenemos ganas de no parar. O sea, al final, pues ahora estamos haciendo una migración de frontend a React. Estamos invirtiendo centenares de miles de euros al año en, en, en mover el frontend. Entonces, hacemos cosas, pero las hacemos al, al ritmo de producto y de cliente. No, totalmente de acuerdo, aparte yo en su día programaba PHP, me gusta que sigan habiendo productos muy chulos en PHP que no se, que no se diga eh, comentaba Mark Fodor en, en un hilo en Twitter algo muy chulo y es que básicamente habéis roto todos los esquemas por varios motivos uno, porque os habéis ido a un segmento de micropymes donde casi todas las empresas subimos porque al final hay mucha mortalidad de, de esas empresas mucha rotación. Es un mercado muy complejo y además habéis os, os habéis ido al segmento de la facturación RPs que parecía un océano rojo, sin embargo lo habéis petado con estas dos claves. ¿Es, es algo que evaluasteis el, la complejidad de este mercado antes de, de lanzaros? ¿Os ha resultado tan complejo destacar en un mercado tan complicado? Eh, yo, yo creo que sí. o sea Al final ahora, eh, no, o sea, pasado lo pasado, pues, pues se ve fácil. no Pero creo que al final no, no evaluamos, simplemente eh, nos basamos en producto. Vimos, eh, levantamos la cabeza, vimos que no había nada que nos gustase a nosotros y entonces pensamos, vale, pues si no hay nada que nos guste a nosotros, probablemente nadie está contento con, con sus sistemas, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo mismo, montar alguna cosa que sea bonita. Y creo que el que sea bonito ha sido el, el factor diferencial. Eh, vuelvo a decir, ¿no? el, el exceso de información asusta y, y te hace no intentarlo. Entonces nosotros eh, lo montamos. Eh, dicho esto, nos costó muchísimo levantar nuestra primera ronda. Eh, desde Marek al resto de inversores nos costó muchísimo convencerles, porque probablemente si hubiera sido inversor en ese monto, igual no hubiera invertido. ¿no? Eran dos chavales que uno hacía snowboard y el otro estaba en el mundo de la moda, eh, que quieren montar un RP para empresas en la nube. No tiene sentido. Eh, pero bueno, a veces las, las, las personas locas que hacen cosas sin sentido, pues, pues termina funcionando. Eso es. Oye, en concreto, ¿y a, ¿a Marek cómo lo convencisteis? Eh, a Marek nosotros no lo convencimos, lo convencieron, o sea, lo convencieron otros Business Angels, ¿no? en el, creo, que, eh, creo, o sea, creo que al final es, cuesta mucho que alguien tire la primera piedra, ¿no? eh, uh -huh. creo que el concepto de tirar la primera piedra da miedo eh, y ahora pues igual que estoy un poco más en el, en el lado de ya estamos haciendo nuestros piquitos como Business uh -huh. Angels, da mucho miedo, yo soy completamente follower, a mí no me comentas convence al amigo y si convences al amigo yo entro, ¿no? eh, entonces hay un poco el, el concepto esto del, del FOMO, ¿no? del Fear of Missing Out. Uh -huh. Entonces, yo creo que, bueno, nos costó muchísimo, pero muchísimos meses, hablar con, con mucha gente y al final un, un business de Barcelona eh, dijo, va, yo me lío. Y el, y el yo me lío, pues, pues básicamente luego tuvimos overfunding eh, y ahí fue cuando pudimos pues, escoger a los perfiles que pensábamos que nos iban a ayudar más barra molestar menos. Y, y ahí fue entre Marek y, y muchos otros de Zip Rocket, Iñaki Canaro y, y los primeros business angels. Bueno, o sea, al final también ahí es seguirla, ¿no? Es decir, no, cuando te dicen que no, no abandonar porque a lo mejor sé que te ha dicho que no en cuanto entre a alguien, a lo mejor te dice que sí. Sí, al final solo necesitas un sí, ¿no? Entonces, con, pasa que vuelvo a estar, ¿no? Es, es, es esta locura de, de obsesividad, de saber, estamos haciendo algo que mola, eh, algún día alguien lo verá, ¿no? Y yo creo que también, pues, un, hicimos esto en un buen momento de mercado, eh, con más o menos estudio de mercado, pero al final nuestra intuición nos decía que, bueno, veíamos los productos, no nos gustaba, entonces... En nuestra lógica tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Estamos haciendo un programa que mola, que la gente tiene que utilizar, eh, que, que vale que estamos yendo a un sector súper complejo, ¿no? Como es la, la micropyme pero es un producto necesario, ¿no? ¿no? No es un commodity, ¿no? Entonces era, la gente tiene que facturar. Entonces, si montamos el mejor plan facturación, la gente lo tendrá que utilizar. Eso es el, el, el cuento de la gallina eh, Pero entonces, si tú te quedas con esa línea y simplemente aprietas el gas en, en esa dirección, pues las cosas eh, terminan funcionando. Aunque ahora Holded se ve muy bonito y muy fácil, pues bueno, ha sido un, una buena montaña rusa. Sí, tiene, tiene pinta, tiene pinta de haber sido un, un, eh, complejo. ¿Cuáles han sido vuestros principales puntos de crecimiento? ¿Los momentos en la historia de Holded donde, donde tú notes, ahora visto en retrospectiva que hayáis pegado los máximos estirones o aquellos momentos críticos donde de repente ha pasado algo que ha hecho que crecierais más? Yo, yo creo que es, es, la historia es más aburrida eh, en el sentido de que creo que nunca ha pasado nada. o sea Nosotros siempre que, que hablábamos era, eh, nos comparábamos con una locomotora. no o sea había, De repente veíamos una tour que era, hostia, ha habido pandemia, han crecido un 4X en tres meses. Y era como, hostia, ¿qué, qué, qué han hecho esta gente? ¿no? Eh, nosotros lo que hemos hecho es que hemos estado cinco años, hasta la venta de misma, eh, creciendo, eh, triplicando el negocio más o menos cada año eh, sin parar. Eh, y era como, bueno, pues eh, un año aprendíamos cómo generar eh, 1.000 euros a la semana de, de MRR, ¿no? De Monthly Recurring Revenue, de la facturación mensual recurrente, que es como se valoran y, y, y como y miramos las empresas SaaS, porque al final todos perdemos dinero en, en nuestro estado inicial, eh, que eso es otra, otro tema. Eh, pero al final el, para nosotros era, vale, pues eh, hemos aprendido a generar 1.000 euros semanales, ¿no? Vale, perfecto. Eh, entonces, ¿qué hacemos para generar 1.500? ¿Qué hacemos para generar? Entonces, al final ha sido, ha sido todo bastante lineal. Eh, lo que pasa es que si continúas la linealidad de crecimiento, obviamente cada vez creces más, ¿no? porque al final pues, cuando triplicas, o sea, volver a triplicar, pues es otro reto, ¿no? pero también hay más gente que te conoce, más el producto es mejor, es, como, es una evolución constante entre más usuarios, mejor producto, más funcionalidad, eh, y a partir de aquí nos ha permitido pues, pues sobre todo tirar una línea no recta, pero casi recta, mejor que recta, eh, hasta, hasta el momento de, de hoy. Qué bueno. Eh, Tenéis mucha recurrencia. Entiendo claro que la facturación, por, por un lado, es algo como muy recurrente, lo que has dicho tú. Las empresas necesitamos facturar y, y salvo que cerremos, necesitamos facturar. Eh, ¿Vuestros números en, de recurrencia qué tal son? Porque entiendo que vuestra parte negativa es que muchas micropymes desaparecen eh, y era, era, tener un charme estructural un poco grande, ¿no? Sí, al final hay varios KPIs, ¿no? o sea, varios indicadores que, que tienes que mirar para saber cómo de, de saludable es tu negocio. Eh, al final nuestro sistema es, nosotros tenemos un plan gratuito para esos autónomos que factura, que emiten menos de 30, 50 facturas al año. Yo soy autónomo y emito 12 facturas al año, ¿no? una por mes. Entonces, lo que intentamos es que todos esos autónomos administradores de sus empresas o autónomos pequeños que están empezando, eh, pues que Holdet al final, pues que le sea un, una, una, una puerta de entrada al, al, al mundo profesional laboral. En, pero no queremos lucrarnos ¿no? De, de esos eh, Entonces, a partir de ahí tenemos planes de 10, 20 euros, 50, hasta unos 100, 200 euros, dependiendo de, del tamaño de tu empresa, etc. Entonces, eso se paga eh, de forma mensual. Entonces, eso es lo que llamaríamos MRR. ¿no? Si tú, por ejemplo, pagas 50 euros al mes, pues cada año nos estás pagando 600 euros. ¿no? Entonces, el KPI es 50 euros. ¿no? Y al final, lo que me pagas Y lo que miro ahí es qué churn tengo, ¿no? o sea, cuántos clientes pierdo, perdemos. Entonces, en un SaaS, lo importante, por ejemplo, eh, en un SaaS, en el mundo del microtime, tener un churn por debajo del 5% eh, está bien. Nosotros siempre lo hemos tenido por debajo, eh, muy, mucho menor que, que este número. Y al final, pues, lo atribuyo a, a que el producto es guay, etc. ¿no? Sí que hemos visto que ahora mismo, por ejemplo, y es un dato preocupante, están cerrando muchas empresas. Entonces, por ejemplo, nosotros, número eh, de, del 100% del churn que teníamos eh, ha duplicado triplicado el número de empresas que están cerrando. Eh, a nosotros no nos afecta directamente, hemos subido un poco más del chum, podríamos decir, estos, estos últimos meses, eh, pero no, no nos preocupa en un nivel de negocio, nos preocupa a nivel de, de sociedad, ¿no? y, pero bueno, esto sería otra conversación. Pero sí, eh, es un sector donde las empresas cierran, eh, pero por suerte también en España, eh, la, la base de España son microempresas, ¿no? entonces yo creo que hay mucha gente que cierra que vuelve a abrir, entonces al final creo que esta sociedad se, eh, está montada encima de microempresas, eh, empresas muy pequeñas. Entonces a partir de ahí creo que cerrarán y volverán a abrir, porque la persona que ha montado una normalmente monta otra. Claro, ¿no? y, y se lleva al final su stack de herramientas, al final que es algo muy, eh, muy normal. Por lo que has dicho, eh, eh, cuando una empresa charnea eh, mir, tratáis de mirar las causas, no entiendo que, que le preguntáis qué ha pasado para saber si eso sí si es un cierre de empresa, si se cambia a un competidor. Sí, bueno, cuando cierras te tienes una encuesta y luego, aparte de la encuesta, llamamos a todo el mundo que cierra. Bueno. Eh, sobre todo para entender. Hay mucha gente, por ejemplo, que cierra y es como, no, tengo tres empresas, cierro una, pero me encanta Holder, ¿no? Y es, vale, ok, está. Nosotros como programa estamos contentos, o sea, no sabes súper mal de, de, que, de, de que no haya funcionado esta idea, entonces a partir de ahí pues intentamos buscar soluciones, hay gente por ejemplo pues, que, que tiene que bajar la actividad, igual le podemos dar un cupón, podemos buscar eh, maneras de ayudar a la gente que, que no le está yendo, ¿no? o sea, intentamos eh, aportar la parte humana en, en, en momentos complicados, entonces el, el contacto humano en hey, cierro es entender por qué cierras, porque a veces nos puede ayudar a nosotros como, como programa o te podemos ayudar a ti dependiendo en, en, en, qué, en qué momento estés. Qué bueno. Eh, y, y te, ¿Tienes datos o puedes dar datos de cuántos usuarios free cuántos usuarios de pago tenéis? Y, y sobre todo, ¿cómo trabajáis la conversión de free a pago? ¿Si es algo que, que hacéis algo específico? Para nosotros el, el, no, no, no lo vemos como un freemium. O sea, al final, cuando decimos las, las 80.000 eh, son empresas de pago, eh, son empresas que han, que han estado... Eh, el free normalmente ni, ni lo ponemos porque para nosotros el free es ¿no? poca gente va del free al pay ¿no? No, no es un sistema como cualquier otra aplicación que te enganchan en tres meses gratis y, y luego empiezas a pagar eh, para nosotros el free es un target de, de clientes no pues por ejemplo el autónomo que tiene una, una, una empresa en holder es vale pues tú pagas igual 50 80 euros por tu empresa perfecto pero no te voy a cobrar eh, para que emitas tu factura de autónomos ¿no? Entonces, eh, y el autónomo que empieza pues puede estar mm, dos meses un año o toda la vida eh, porque al final hay autónomos que, que emiten menos de 50 facturas y viven muy bien. Entonces, para nosotros es más un tema de qué valor te aporta Holden. ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que si un autónomo, por ejemplo, que está empezando que factura poco, pues eh, empieza a, a generar más facturas, que no significa que vaya mejor o peor, ¿no? eh, pues en ese momento pues, tienes el, el upselling, ¿no? el, la subida al, al plan de, de 15 euros. Entiendo que, que con independencia a lo mejor de que nos lleve tanto de fría pago, sí que os ha, ha permitido, la parte de tener ese plan gratuito, a lo mejor puedes tener más eh, llegada al mercado, más marketing, más enlaces, o sea, eh, encaja mucho con lo que la tendencia es del product-led growth. ¿Qué beneficios tiene, desde tu perspectiva, tener este modelo abierto, tan abierto, ¿no? Una, un gratis tan potente? Sí, yo, yo creo que al final nuestro palanca de crecimiento es marketing, ¿no? O sea, al final nosotros eh, metemos mil eh, euros no, no metemos mil euros, ¿no? Pero metemos 1.000 eh, euros en marketing porque probablemente pues, os sale en YouTube, y os salen en todos los sitios, si decís joder dos veces, eh, si no sois clientes, no lo digáis. Pero eh, nosotros por cada 1.000 euros, pues, eso nos, nos trae, por ejemplo, a, yo sé, a dos clientes, ¿vale? Ponemos que cada cliente nos cuesta 500 euros, por decir, un número fácil de, de hacer las mates Entonces, el tema es que si tú simplemente tienes a gente que paga 100 euros, eh, esos números salen súper bien. El problema es que de gente que paga 100 euros, en, en, en, en, o sea, cuántas empresas son target de 100 euros, hay, eh, no sé, pues, eh, no sé, 100.000 en España. ¿no? Pero cuando tú miras a los autónomos, estamos hablando de que en el global podemos hablar de 2 millones. Entonces, al final, eh, cuando calculamos el coste por lead, ¿no? el coste por de adquisición, al final tenemos que mirar el blender. Y cuando le llamamos blender, que sería un poco como la, la media de todo esto, eh, si, si yo simplemente ataco online, eh, vale, pues cada estos 1.000 euros, si estos 1.000 euros me dan dos clientes, son 500 y 500. ¿no? Pero si de repente tengo a Tres autónomos gratis que de repente un día en una conversación de bar, bueno, al no, Holder es un producto genérico. ¿no? Genérico significa que tú puedes tener una carnicería y el otro puede tener eh, una venta de productos eh, ecológicos superguays, ¿no? Entonces, Pero los dos facturáis. Entonces, como no hay un bloque allí, podéis estar en una conversación de bar perfectamente hablando de Holder. Entonces, a partir de ahí, pues si gracias a un autónomo gratis me trae otro cliente de pago, pues esos mil, porque yo al no me he gastado mil, ¿no? pues esos mil ya me han traído tres, el coste ya no son 500, son 300. Entonces, al final, el, el concepto del, del freemium, del, del plan gratis, es eh, hacer que la bola de nieve, que eh, no, la típica bola de nieve que va rodando a nivel de, de meme o de, o de animación, eh, sea más grande y más rápida. Eh, sobre todo, que, que, se, que ruede más rápido en menos tiempo. Claro, esto mola mucho, entiendo que lo complicado es medirlo, ¿no? Que es, pues, porque, claro, porque tienes mucho, pues, al final es mucho branding, es mucha visibilidad, eh, que cosas que siembras hoy y recoges dentro de cierto tiempo. ¿Lo medís de alguna forma? Y por otro lado, ¿cómo lo integráis? Entiendo que, eh, que tienes una integración estratégica, ¿no? Pues que, que lo tenéis tan claro desde arriba que, que le metéis dinero con cariño a esto. Sí, de hecho, por ejemplo, si estáis en, estamos grabando esto ahora, si estáis en Madrid esta semana, hemos cubierto la Plaza Callao, tenemos banners, tenemos buses en Barcelona, en Madrid, o sea, estamos eh, y es branding, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo mides el branding? Es imposible. Sí, tenemos un QR, pero es que la gente no va a hacer un QR, yo nunca haría un QR por la calle, ¿no? Qué, qué, qué pereza. Eh, el tema entonces lo tienes que mirar todo en Blended. Entonces, ¿cómo medimos esto? Obviamente hay mil sistemas de atribución, tú miras Facebook, Google, LinkedIn, eh, etc, etc. y cada uno tiene el suyo, el problema es... ¿Qué pasa, por ejemplo, un, un, un flujo fácil? ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú ahora dices Holded tres veces, de repente Instagram te tira te tira holdet tú le das clic, lo ves en Instagram, pero tú de repente te acuerdas por la tarde, vas a, a, pones holdet en Google y te aparece el primero. Aquí estamos, aquí estamos atacando Facebook y Google. Los dos dirán que han ganado el lead. Pero el problema es, eh, entonces, va, va más a un tema humano, ¿no? De que tú, o sea, ¿Cómo has percibido tú que has conocido holdet Entonces, aparte de todos los sistemas súper complejos por detrás de, de sistemas de atribución, Básicamente, cuando te registras te preguntamos una pregunta estúpida que todo el mundo dice, pero ya lo deberías saber. Pues no, no es tan fácil. Y te preguntamos cómo nos has conocido. Y esa pregunta es súper importante. Eh, y luego por detrás, obviamente, pues miramos que, que no sea un fake, miramos que esté todo correcto, que, por, que, que, que tengan sentido en lo que nos dice Google, Facebook y, y los demás sistemas. Pero el, es muy importante tener la percepción del de, de usuario cómo has conocido tu holder. ¿no? Mm, qué bueno. Y ya puesto, si lo puedes compartir, ¿cuáles son los canales por los que más os conocen? Facebook y Google. Eh, ah, bueno. Y sobre todo empezamos. Google va muy bien. En Facebook al principio eh, era el, el canal top eh, mm. y ahora, pues, ahora sí que tenemos ya un, un mix de, de, de muchos canales, de, de muchos sistemas. Pero Facebook y Google diría que está la mayoría de, de la captación online. Qué bueno. Eh, Bernat, también quiero preguntarte, por, por lo has dicho ¿no? que antes que, que claro, crear Holded ha sido pues eso, la típica montaña, eh, la noria ¿no? de, del emprendedor, momentos eh, mejores, momentos peores. ¿Cuáles han sido también los momentos más complejos y cómo, cómo los habéis sobrellevado? Momentos complejos, eh, por ejemplo, uno es en, en pandemia. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, eh, cuando fuimos a levantar la Series B, eh, que levantamos 15 millones de un fondo francés, eh, la semana, por ejemplo, que, que fuimos a levantar, dijimos, vale, va, ahora es el momento, fue, eh, y ahora me lío con los años porque con el COVID no ha pasado, pero yo diría que era 2010, marzo, 2020 o algo así. Eh, pues justo la semana que explotó el mundo, en donde esa semana explotó el mundo nosotros eh, pues estábamos con Javi en el aeropuerto el lunes de volamos, no volamos, volamos, no volamos. Pues volamos de lunes por la mañana, teníamos reuniones de lunes a viernes con los mejores bicis de, que estaban en Londres y teníamos, rollo, cuatro reuniones por día y cogimos un avión para volver el miércoles, uno el jueves y uno el viernes. Por si acaso cerraron el aeropuerto, era, era, era, no hubiese, no, era como, no, yo tengo el billete, déjame pasar, ¿no? Eh, para quedarnos encerrados. Y la verdad que volamos ahí el lunes, eh, nos empezaron a cancelar todas las reuniones, eh, pero hicimos dos reuniones con mascarilla, que en ese momento la mascarilla era como, eh, era, era complejo. Y, y volvimos el miércoles corriendo, dejándole el hotel pagado y el viernes cerraron aeropuertos. Entonces, ese momento, al final, eh, en el mundo startup, cuando le, el el, el, lo bonito del mundo startup es, es el crecimiento, ¿no? Pasa que el crecimiento no es gratis, el crecimiento es a, es a cambio de. Eh, bueno, hay bootstrapping, wood, ¿no? Que al final hay muchas empresas que han conseguido bootstrapping y me quito el sombrero, me parece increíble la gente que consigue montar un, algo grande de forma bootstrapping. Eh, y también lo mismo que en Visis, ¿no? Simplemente son rutas distintas. en PC al final es eh, si tú, que por cada euro que inviertes en la rueda de hacer dinero de Holder, por decirlo así, te genera 1,1, eh, pues en, en, esta, en este. En este sistema, pues ojalá tuvieras dinero infinito, ¿no? Eh, porque si tú quemando dinero infinito, el dinero infinito te da 1,1 veces el dinero infinito y eso escala al infinito, pues, pues sería, sería la leche, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú pones 1.000 euros a Google y de repente un día pones 2.000, te das cuenta que 1.000 euros te da dos clientes y 2.000 no te da cuatro, te da tres y medio, entonces, eh, cogiendo los números de antes, ¿no? Entonces eso, al final, como más dinero le metes, eh, los números van cayendo, entonces tienes que ser más creativo y más ingenioso en poder tener más ideas. Entonces, eh, eso fue complicado porque, volviendo a la historia, ¿no? en, estábamos levantando dinero. Cuando levantas dinero es porque pues, yo quiero dinero, que, o sea, hago un crecimiento hasta aquí y aquí digo, vale, tengo unos KPIs, unos números suficientemente buenos como para tener confianza, salir al mercado y volver a levantar más dinero para subir hasta el Next step", ¿no? Pero qué pasa, si cuando llegas aquí, de repente explota el mundo en pandemia, todos los inversores te dicen que no porque tú la caja la tienes limitada. Porque tú decías, vale, pues, si, si la caja me da de aquí a aquí, pues, yo voy a buscar inversión aquí, ¿no? Eh, bueno, la cámara está al revés y parece un poco lío. Eh, entonces, eh, eh, teníamos poco, poco margen de maniobra, por suerte, eh, pues aún nos quedaba un millón de euros en caja, eh, que, que parece mucho dinero, eh, pero cuando tienes eh, oficinas, nóminas, eh, servicios, servidores, etc., eh, el, el dinero vuela. Y sobre todo la, la presión de decir, vale, ahora tengo cuatro meses que o levanto dinero o empiezas a tener problemas. Entonces eso fue levantar dinero en pandemia fue, fue complejo. Oye, cómo lo sobrellevaste, sobre todo a nivel emocional? Porque claro, entiendo que ahí, pues cada día que pasa y, y ves que el mundo sigue encerrado, ¿no? Porque la pandemia fue un mes y pico mínimo que estábamos muy recluidos. Yo, yo creo que volviendo otra vez a la filosofía del plan B, de del plana, plan a, ¿no? O sea, al final, ¿qué teníamos que hacer? Crecer, ¿no? Pues, pues a crecer y seguimos haciendo un montón de, de llamadas, meetings online y, y al final, pues eh, unos meses más tarde, de marzo a diciembre, levantamos la ronda pero simplemente fue, vale, pues tenemos este producto, tenemos clientes, eh, teníamos, obviamente podíamos hacer eh, planes de maniobra para, para extender el, el runway, o sea, para extender la, el dinero que teníamos en caja, pues para en vez de sobrevivir cuatro meses, pues tener seis meses, ocho meses, ¿no? Eh, podíamos, no sé, pues ocultar oficinas, eh, poner el espacio de coworking en la oficina, teníamos ideas, ¿no? Bueno, el coworking en ese momento, ¿no? Que, que no se podía salir de casa. Pero hubiéramos, hubiéramos apretado botones para, para poder extenderlo. Pero en ese momento seguí, pues, eh, seguimos haciendo lo que... Hacemos, ¿no? El tema ahí lo complejo es que esto lo tienes que llevar muy en privado, ¿no? Porque lo que no puedes es eh, preocupar a la empresa de, de que estamos en una situación eh, bueno yeah. no perfecta Pero bueno, oh, por yeah. eso por eso decía ¿no? el tema de la montaña rusa, que desde fuera todo se ve muy bonito y, y muy fácil pero, pero bueno, ha sido un buen viaje Claro eh, me voy a ir ya hacia, hacia el final. Habéis vendido Abisma. Eh, eh, fue una venta en dos fases, si no creo malo por lo que se ha dicho en medios. 120 millones en la primera, unos 70 millones en la segunda, gracias a que lo estáis eh, haciendo muy bien. Eh, eh, ya me has dicho antes de empezar que no me puedes eh, decir nada de, de cifras, o sea que por esta parte no, no voy a preguntar más, pero sí que me interesa uno, es cómo fue el acercamiento, es decir, eh, en qué momento decidís vender o os llega la oferta, eh, estabais planteando varias opciones, seguir levantando dinero y vender, ¿cómo fue ese momento en el que al final decís, venga, vamos a vender? Eh, sí, el tema cifras, nosotros nunca lo hemos confirmado, no lo hemos publicado. Eh, salió una noticia en la información, la visteis al mismo momento que la vi yo, eh, entonces eso es, que, eso es lo que está online, yo no, no puedo confirmar ni desmentir. Eh, a partir de ahí, ¿no? creo que lo bonito no, no es el número final, ¿no? y al final, por ejemplo, nuestra intención era que la nota de prensa eh, era más donde, hey, Pisma eh, se hace con la mayoría de holders para entrar en España y, y dominar el mercado. ¿no? Esto, era la, esto era la noticia oficial. El tema de, de las acciones pues es como el salario de cada uno. ¿no? Cada uno tiene su salario y, y la gente no lo comparte en Twitter. Eh, a partir de ahí, eh, el, el, fue, fue bastante bonito. Yo creo que no buscábamos vender. no De hecho, hacía seis meses que habíamos levantado 15 millones. Los 15 millones de la serie de esa que nos había costado tanto eh, con el tema de la pandemia levantar. Entonces, eh, si hubiéramos sabido que íbamos a vender, pues igual no hubiéramos levantado. ¿no? Eh, entonces, eh, volviendo al, al plan B de distraer Creo que fue cuando levantamos, eh, nosotros cuando levantamos la Series B, eh, tuvimos una oferta de compra, eh, a la cual dijimos que no, eh, y preferimos levantar el dinero, eh, o sea, preferimos levantar la ronda y seguir construyendo antes de vender porque eh, pues la oferta no era suficientemente competitiva y porque eh, también depende del plan en el que te compren, ¿no? Te pueden comprar y te puedes convertir en una, en una fábrica de software en España y eso era algo que no nos molaba. Para nosotros era, vale, el dinero es guay, es importante, pero lo que era más importante era cómo iba a seguir nuestro día a día. no Entonces, a nosotros nos gusta tener libertad y poder seguir evolucionando como nos parece. Entonces, eh, no vendimos, eh, hicimos la, la ronda, seguimos nuestra misión como si no hubiera pasado. Esto al final, pues también mentalmente es, es complejo, ¿no? Porque porque al final si, si lo miras a nivel personal, pues es un cambio de vida eh, importante. Y al final, pues nada, seis meses más tarde, eh, eh, pues se nos, volvió, se nos acercaron otros, eh, los que nos habían hecho la oferta al principio volvieron y se nos acercó Visma. Entonces estuvimos, estuvimos tuvimos tres, tres ofertas encima de la mesa eh, y a partir de aquí fue como lo vimos como un, como un tema de momento, ¿no? Y al final pues elegimos Visma, sobre todo, eh, ya no, ya no por, por la oferta, que obviamente fue un súper buen negocio para, para todos. Eh, pero por, el, por cómo iba a ser nuestro día a día ¿no? y, puedo, y ahora pues estamos de, ahora en mayo El 16 de junio hará un año que hemos vendido Y la verdad que estamos encantados Porque tenemos total eh, libertad Y al final eh, cuando vendes Normalmente una startup eh, el, el sistema, ¿vale? Yo, al final ya no hablo de hold, de tabla en general eh, Normalmente no te en, Pocas veces te compran y te dicen Vale, ok, gracias, eh, puedes irte no eh, Normalmente no compran la startup Compran el, el, el, el organismo ¿no? Y el organismo al final es Es es una cultura, es un sistema, son unas formas de hacer, entonces creo que las buenas empresas que compran eh, saben que lo mejor es yo te compro, pero tú sigue haciendo lo que hacías, ¿no? Porque si has llegado hasta aquí, es que algo hacías bien. Eh, porque creo que muchas veces en el pasado ha habido el error de, de corporates muy grandes eh, comprando una empresa y de repente, pues, te mandan su ejército de, de consultores, de gente, gente mayor, ¿no? Que te viene a decir cómo hacer las cosas y de repente, pues, mueres. Entonces, creo que la, la parte guay de Bismarck fue, os pues, compramos y, y, bueno, igual que cualquier otra empresa, ¿no? Hay el concepto de Ehrnout, ¿no? Que es, al final, es, pues, te pagan por, te compran por uno y te dicen, vale, pues, si te quedas este tiempo y llegas aquí, aquí, aquí... Eh, sobre todo es el llegar, ¿no? el, el, el, el, dame este crecimiento, eh, pues te pagaré eh, uno a uno, uno, ¿no? Da, da igual los números, ¿no? Al final cada uno ne, negocia eh, con, con lo que tiene encima de la mesa. Entonces, a partir de aquí, eh, Bismarck es muy sencillo, ¿no? Fue, pues, oye, eh, yo te compro, perfecto. y A partir de ahí, si tú creces más, eh, pues, pues, pues, pagaré más, ¿no? Al final, pues, son todos estos números que van saliendo online, que pueden ser verdad o no, eh, con lo que al final nos da completamente libertad y, y es, un, es, es, es Ahora tengo más presión, ¿no? Porque decir, o sea, lo tenemos que hacer bien, ¿no? Porque... Eh, pero, pero si lo hacemos mal, pues lo hacemos mal. Eh, intentaremos hacerlo bien. Claro. Qué bueno. Eh, y, y en todo este proceso, o sea, ¿es Bisma la que os propone este modelo y, y, los, y los porcentajes, los que sean? ¿no? Para decir, oye, pues te pago X hoy y un porcentaje de X es. en un tiempo o fue una negociación? Eh, en general funciona así con todas las ventas, de, es lo que decía, No, ellos no compran, no, no estás comprando una bicicleta, eh, tú al final estás comprando un organismo ¿no? y quieres que el organismo eh, siga vivo hasta que haya una transición, si la tiene que haber, entonces al final no tiene sentido, sobre todo en perfiles eh, ya no como Javi y yo, eh, sino al final pues el, el, alguien el loco ¿no? que, que, que, que ha montado algo así, eh, si tú me dices vale es esto y luego a partir de aquí pues esto, esto, esto, a nivel de reporte. Ya, ya, no ya no hablo tanto económicamente, ya hablo de, de la forma de hacer, ¿no? a mí, si me cambias mi día, a mí mi día a día me gusta. Y yo seguiré en hold mientras mi día a día me siga gustando. ¿no? Eh, no, nunca montamos eso por dinero, eh, entonces tampoco nos iremos por dinero. Si a mí mi día a día me gusta, eh, pues hasta que no encuentre algo que me gusta más, eh, etc., pues, pues seguiremos aquí. Entonces, a partir de aquí, todos los earnouts en general de las empresas tech Exxon, eh, te compro sí. y sigues creciendo y hay una parte para cada futuro. Porque al final creo que es lo más saludable para tanto la empresa que vende como la empresa que, que compra, ¿no? de, de asegurarte que hay una transición correcta hasta que todo está completamente conectado con, con la empresa más grande. Claro. Yo entiendo que lo, lo único que puede pasarnos es que cuando te, cuando estás negociando tengas la duda de, oye, ¿y me vas a dar los recursos necesarios para que para que yo pueda crecer? Eh, ¿Eso es algo que se ne negocia? ¿O ¿Teníais claros, eh, yo qué sé, por los recursos que vais a necesitar para hacer el plan que Bisma estaba dispuesto a dároslos? Creo que al final, eh, cuando viene una empresa y te compra, eh, no, no, es, bueno, no, no es como comprar una bicicleta, no hay, hay, son unas personas que, que compran el trabajo que han hecho otras personas. Entonces, creo que el factor humano... Era muy importante para nosotros de establecer esa, esa, esa conexión y, de hecho, lo, lo hicimos todo online, ¿eh? no nos vimos nunca eh, hasta firmar <risa> documentos. Eh, pero sí que hicimos muchísimas llamadas y estuvimos infinitas horas eh, pues, conociéndonos, más que hablando del negocio también, eh, porque al final no, no se puede, o sea, tú puedes intentar ligarlo todo, no pero es un, es un poco cuando levantas dinero y hay el, pacto, el, el famoso pacto de socios y, y siempre se dice, ¿no? si algún día tienes que sacar el pacto de socios del cajón, es que algo has estropeado. ¿no? Eh, entonces, son cosas que tienes que intentar no llegar allí. Entonces eh, pues con Visma, al final, pues eh, con Visma o podría ser con cualquier empresa, ¿no? Al final, pues son unos números y dices, vale, pues al final, lo, algo que tenga sentido, ¿no? O sea, al final, si yo tengo una empresa que está creciendo y si yo cada euro que tú me inviertes yo lo convierto en 1,1, dame, dame dinero, ¿no? Eh, Pero, ya, ya no hablo solo de Holders no, hablo de cualquier persona inteligente haciendo negocios. Eh, entonces, al final, eh, si tenemos un negocio que, que funciona bien y cada vez crece más, pues tiene sentido que Visma cada, cada año nos dé recursos para poder seguir haciendo. Y esto, pues... Eh, con buena negociación, pues tenemos un, tenemos un buen plan y seguiremos creciendo. A tope, a tope. Eh, ¿Algún aprendizaje que tú hayas tenido? Porque, claro, el, el, para mí el problema de los sexys es, es que, claro, por lo general te has enfrentado en vuestro caso la primera vez, ¿no? Eh, ¿Algo que hayas aprendido del proceso que te hubiera gustado saber antes o, o que te haya resultado curioso? No, yo creo o sea, bueno, mil cosas, ¿no? Lo que pasa es que no, no, no, esto no estaba preparado, entonces no, no, no tengo la, la respuesta perfecta, perfecta a esto. Eh, y yo creo que nosotros lo enfocamos o sea, por ejemplo no utilizamos ningún banquero para hacer la transacción lo hicimos todos nosotros nosotros nunca hemos vendido una empresa pero es que no puede ser más complejo vender una empresa que crearla eh, entonces simplemente fue pues vivir el día a día no de, de decir vale pues esto tiene lógica, esto no tiene lógica no sin, sin buscar estándares eh, hay muchísima información online puedes entender mil cosas puedes buscar valoraciones múltiplos de pp creo que la parte buena es que como también teníamos inversor, inversores profesionales desde nota capital elai Lexar pues teníamos mucho benchmark, ¿no? Mucho de, oye, ¿cómo han hecho esto otra gente? Y sobre todo también, pues tenemos un networking bastante importante aquí en Barcelona, desde los business centers que nos invirtieron al principio a gente que hemos ido conociendo, y al final, eh, pero me cuesta decirte esa es, esa es la, la fórmula mágica, ¿no? Creo que al final fue una negociación, fue un, lo volveríamos a hacer probablemente igual. Eh, entonces, eh, creo que si, si algún día, y creo que sobre todo es no buscarlo, ¿no? O sea, creo que el error es crear una startup para irla a vender, eh, porque hay tantas cosas que no es que puedan salir mal, es que hay tantas cosas que saldrán mal en este proceso eh, Que cuando salga una mal te estamparás y cuando te cierren los aeropuertos y veas que no puedes mandar dinero Pues la opción fácil es eh, volver a trabajar ¿no? eh, Entonces creo que es no, no planteártelo y pues, si algún día sale y lo que te apetece Y ves que es un buen plan y tienes un buen partner que te quiere comprar y quieres que todo tiene sentido eh, Pues, pues aprietas el botón y a partir de ahí pues, pues salen más botones e intentarás apretar los correctos Qué bueno. Eh, ¿Cuál es el futuro de Holded y, y cuál es tu futuro? No, ya, ya se te ve muy a gusto eh, siguiendo en eh, Holded, pero ¿tú, tú tienes un, un plan de, a 3-5 años? ¿Dónde ves Holded? ¿Qué, ¿Dónde ves Bisma? Eh, a futuro de Holded, al final nuestra idea es conquistar España. Eh, de hecho, hemos eh, este año, por ejemplo, estamos abriendo mercados, hemos decidido que lo mejor es focalizarnos en España por otra vez ¿no? por, el, por el tema del foco y, y dónde podemos hacerlo mejor en vez de empezar pues, porque al final cuando abres mercados en, en caso de desfoco no pues haces un feature el feature es el mismo pero ya tienes tres páginas de funcionalidad tres artículos de academia y traducciones ¿no? y al final todo se, te, se triplica a nivel de complejidad entonces, el futuro de Holdet ahora mismo es conquistar España, ser la, ya lo somos, pero queremos crecer, queremos que todo el mundo que nos esté escuchando y, haga, y emita facturas eh, lo utilice porque es muy guay. Sabemos que tenemos cosas que no funcionan del todo bien o que pueden ser mejorables, lo sabemos, estamos trabajando cada día en mejorarlas, yo soy el primero que estoy frustrado. Hold it utiliza Holdet, muy importante. Entonces, eh, nosotros también pare, pues, pues, sufrimos los, los, las cosas que se pueden mejorar. Eh, entonces, creo que la idea es seguir mejorando productos sin parar. Estamos fichando muchísima gente y gente muy buena para que nos ayuden en esta misión. Entonces, la, la misión es esta ayudar, que Holder funcione, integrar temas de pagos, temas bancarios, cosas que, que molan mucho, pero ya no molan mucho solo a nivel de KPI no o a nivel de keyword, sino cosas que molan y que de verdad van a, van a hacer que, que emitir facturas, recibir facturas, gestionar tu equipo y mil cosas más que se nos están pasando por la cabeza. Punto de venta, por ejemplo, ahora estamos a punto de llegar un punto de venta en un iPad, eh, para que todas las tiendas retail puedan utilizar Holder, porque bueno. somos es el primer POS conectado con contabilidad que existe, ¿no? porque al final la gente tiene un POS y contabilidad. Entonces, tenemos mil ideas eh, y muchas ganas de, de seguirlas llevando. Esto a nivel de compañía. A nivel yo personal, tengo una filosofía, eh, sobre todo la, la he a aplicar hace pocos años, que todo lo que pase de dos años de vista, no quiero saberlo. Eh, sí. Porque si no, esto me mata, ¿no? Por ejemplo, pues al, al momento de vender, no pues te planteas cosas, ¿no? Decir, vale, yo, yo he vivido toda mi vida de alquiler. Entonces, ¿me compro una casa o no? Sí. Y dices, vale, vale, me vale, compro una casa. OK, entonces, y es la siguiente. ¿Pero una, compro una casa gigante o una casa pequeña? Hostia, pero si algún día tengo hijos. Entonces, empieza a hacer tantas preguntas, que terminas perdido. Entonces, igual que el plan de startup es no te líes, haz algo, pues mi plan de vida es todo lo que pasa de dos años y sé qué pasará. O sea, por ejemplo, ahora tengo un piso de una habitación, ya sé que en dos años no tendré, pero ¿en los próximos dos años seré feliz en un piso de una habitación? Sí, perfecto, es lo que necesito ahora. Entonces, intento aplicar esto tanto a Holded como, como en mi vida personal me gusta el aprendizaje ¿eh? porque es verdad que a veces nos liamos mucho la cabeza con cosas que no podemos ni, ni predecir ¿Y, y hay algo que como emprendedor o como persona te dé miedo o sea de, más o menos te, te imponga o algo que te haya dado particular miedo en algún momento no eh, que, que, creo que no creo que siempre eh, hemos sido muy nosotros en, en, en que voy a montar y, y defensor de mis ideas no entonces eh, pues ha habido mucha gente que no le ha gustado lo que hemos hecho las cosas lo que o que creían, igual las tenían, ideas mejores, entonces nosotros siempre hemos ido por nuestro camino y lo mismo, ¿no? igual que al principio, si había incluso yo, por ejemplo, si, generalmente siempre he visto en chándal ¿no? y he ido a Londres a levantar eh, decenas de millones de euros en Chandal y no pasa nada. Entonces, al final, cualquier persona que no está alineada, en, en porque al final nosotros creamos software, ¿no? No, no, no, no somos modelos, entonces al final cualquier persona que no ha estado alineada en nuestros valores o en lo que queremos hacer, pues, pues estamos ocupados. Y fuera. Entonces, no no nos da miedo, eh, al final son, son retos. Qué, qué bueno, lo, lo de ir a levantar millones de, de euros en Chandal eh, creo que es una buena, es ser tú mismo, eh, mola mucho. En todos los podcasts intento preguntar esto porque, porque es, a mí me parece relevante, que es, ¿cómo has tenido que crecer tú a nivel personal según ha ido evolucionando la empresa vagal? Pasar a hacer el snowboard, que es mucho más fluido, seguramente que tendrá sus retos, pero es más libre a estar con el nivel de presión de levantar tantos millones y que seguramente te haya afectado a, a, a ti como persona. ¿Cómo has ido evolucionando? Sí, lo vuelvo a ver, o sea, primero no me lo planteo y, y nunca me lo he planteado, ¿no? Y, el, y el, creo que el, el, el ponerme una, una, una visera, de, una tapa en los ojos en todo lo que pasa en dos años, eh, incluso menos, eh, me ha funcionado bien. Eh, creo, que, creo que el snowboard, y vuelvo, ¿no? En, en, en lo que hablábamos al principio, el tema del deporte competitivo y encima de riesgo, eh, hace que le pierdas el miedo, ¿no? O sea, yo llevo claro. seis tornillos aquí, eh, diente roto, eh, hombros, eh, rodillas, ¿no? O sea, al final me he estropeado varias veces. Eh, el tema es que yo me estropeaba me recuperaba y volví a hacerlo, ¿no? Yo creo que esta es una mentalidad que luego cuando la aplicas al negocio, eh, pues, pues tiene que funcionar bien, ¿no? Porque al final me da igual que me estampe porque este mes no ha funcionado bien, o esta estrategia no ha funcionado, ¿no? Porque tendremos otra idea, tendremos otra estrategia, tendremos otro equipo, tendremos, tendremos, ¿no? O sea, al final intentamos, eh, somos Estúpidamente optimistas, ¿no? Creo lo de la gente. O sea, no me gusta la palabra emprendedor porque parece que ahora es emprendedor es muy guay. Hace cinco años cuando yo le decía a mi familia que iba que quería hacer cosas, de como, pero, pero ¿qué haces? No? ¿Por qué no, no, no haces lo, lo que tienes que hacer? Que es estudiar, sacarte una carrera. Y eso está súper bien, ¿eh? eh no, no, no, no, entro, no entro en ese topic. Eh, pero creo que al final somos eh, estúpidamente optimistas porque intentamos hacer cosas que van eh, completamente... Eh, sin sentido, ¿no? O sea, al final, si tú miras el porcentaje de empresas que terminan saliendo bien, eh, etc., y coges ese dinero, lo divides en, en los meses, etc., pues, pues es mucho mejor probablemente tener una, un buen trabajo durante esos 10, 15 años de tu vida. Eh, pero como no sabemos hacerlo de otra manera, porque aunque no hubiera sido bien, pues volveríamos a hacer otra y lo volveríamos a intentar, pues creo que es lo que nos ha hecho que nos haya funcionado bien. Bueno, que bueno, sigáis siendo estúpidamente optimistas durante mucho tiempo, que gente así hace falta. Para terminar, ¿tienes algún hábito o hábitos que te ayuden un poco en tu día a día a, pues eso, a sobrellevar la tensión o a estar más a gusto? Bueno, bueno como no estaba preparado, pingo, no tengo estas. Eh, no, intento, intento hacer deporte, menos, de, menos del que me gustaría. Eh, no, la verdad es que me levanto, es que no, no, me, planteo mucho, no me planteo mucho las cosas, no. al final... Eh, tengo mi Slack, tengo mi, mi lista de tareas, intento no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Eh, no siempre lo consigo. Eh, no sé si para mí el, el, el concepto este, y esto creo que lo que ya les leo un poco, eh, pero, pero no exclusivamente. Ya sé que está muy el plan de levántate a las 5 de la mañana y tal. No, yo me levanto a las 8 de la mañana, y igual me voy a dormir a las 3 de la mañana. Eh, y el día que pueda a las 12, pues, pues ojalá pudiera más, ¿no? pero si no sí estoy ahí apagando el que, creo que... El nuevo keyboard en vez de, de coceo te diría más de, de, de bombero. Eh, pero bueno, creo que todos lo para allí. Eh, no, creo que el tema es para mí. Yo no separo la vida profesional de la laboral. ¿no? Creo que si lo haces, eh, estás en un mal momento de emprender. O sea, yo al final, el, el, la palabra desconectar cada vez me gusta menos ¿no? el, y a veces la digo y, y digo, no, no, no lo puedo decir porque es que no es lo que pienso. no La, la digo por hábito. Pero el concepto de no, me he ido el fin de semana a desconectar. ¿Desconectar de qué? O sea, que, ¿cómo de bueno. mal ha sido tu semana ¿no? para que tengas que desconectar? Eh, entonces creo que lo que mola es estar siempre conectado y creo que es mi, mi, mi forma de vida. Y si estás conectado a una cosa que te mola, pues no necesitas desconectar. no Y si necesitas desconectar, pues igual, igual tienes que replantearte si lo que estás conectado a te sigue molando. Esto va a hacer pensar a mucha gente, ya te lo digo, Bernat, eh, que eso es un buen punto. <risa> eh, oye, para que le hayas gustado todo lo que estaba eh, escuchando por aquí, ¿dónde puede ir a probar Holde si todavía no lo están probando? ¿Y dónde te puedes seguir para, para ver un poquito lo que andáis haciendo? Eh, Holde.com eh, o directamente en Holde, o probablemente si decís Holde tres veces, Instagram eh, os pillará y os empezará a sacar publicidad. Eh, entonces, holdet.com, podéis entrar, podéis crear una cuenta, tenéis 14 días gratis. Luego, si, si sois autónomos, hacéis pocas facturas, pues eh, lo podéis seguir utilizando sin problema. Eh, y si sois empresas, pues os animamos a reservar una demo, os explicamos con nuestro equipo, eh, porque seguro que os puede funcionar eh, mucho mejor que cualquier sistema que estéis utilizando ahora. Y, sobre todo, no es Holdet, no es holdet de hoy, porque sabemos que hay mil cosas a mejorar. Eh, es que nos estamos dejando la piel eh, la salud a veces eh, en, en, en el Holdet de mañana. Nada, querremos que ver ese holder en produja que lo utilizamos. Aquí en, en mi casa hay otra empresa que es la de mi mujer que también usa holder. O sea, que totalmente recomendado. Bernad, muchas gracias por todo lo que has compartido. Eh, también por ser un ejemplo, yo creo que, que muchas de las cosas que has dicho y, y sois un ejemplo para que la gente se anime, ¿no? Para que, que también, oye, los que le apetezcan se, se valentonen a, a romper cosas y a, a experimentar, que, que es parte de la gracia. Así que muchísimas gracias por todo. A vosotros por invitarme. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.